Hola mi niño, hola mi niña Te he escuchado y he sentido tus dudas y miedos Hoy te diré el gran secreto Del por qué crees que no avanzas Del por qué sigues viviendo en escasez y sufrimiento Hoy te será revelado todo. Te pido abras tu mente, tu corazón para recibir mi luz. Hoy romperás con las cadenas que tu mente ha percibido y con las que tú mismo, tú misma te has atado. Respira profundo. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Una vez más. Escucha mi voz y déjate llevar, déjate guiar. Todo lo que estás experimentando ahora en tu vida ha salido de tu mente. Sí, así es, de tu mente. Tus pensamientos egoicos te hacen creer que tú eres quien va creando la historia, la película de tu vida de la cual tú eres el protagonista cuando la realidad es otra pues el guión ya está escrito el guión está escrito por dos razones la primera porque tarde o temprano todos despertarán del sueño el sueño es una serie de ilusiones e imágenes de tu mente. Puedes ignorar mi voluntad, los mensajes y guías, pero eso no evitará que un día todos despertarán de su sueño. Y la segunda razón que es la parte que más te costará entender, es que esto nunca ocurrió, que ni siquiera estás aquí, aunque es aquí donde crees estar, al creer que puedes seguir estando en el sueño, en la ilusión. Recuerda que el sueño ocurre por haber elegido el pensamiento del ego. De no haberlo elegido, no habría sueño, no habría separación, no habría ilusión. Y como es aquí donde has elegido meterte, estás intentando hacerlo lo más cómodo posible y ahí es donde el ego te dice tú puedes co-crearlo, por lo tanto la única decisión que puedes tomar es la de perdonar, confiar en el proceso y tomarte del sistema del pensamiento del Espíritu Santo pues es el camino que te llevará, te guiará, a encontrar la paz, de la cual ya eres. Tener el libre albedrío no significa que tú puedas establecer la forma en que vas a remembrar, a recordar quién eres y cuál es tu misión. Tener el libre albedrío no quiere decir que tú puedas cambiar el guión, sino que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento. Recuerda que momento a momento puedes decidir desde dónde quieres vivir las experiencias de tu alma, desde el pensamiento egoico o desde el pensamiento del Espíritu Santo. Al poder elegir desde qué pensamiento quieres vivir, puedes aprender la lección en cualquier momento que lo decidas, vivir tu realidad tomada, tomado de mi mano, aceptar y reconocer quién en verdad eres pues eres mi hijo, mi hija inocente y no una víctima del mundo que ves, y ahí aprenderás la lección. Es importante, repitas esto después de mí. Quien en verdad soy, es el inocente hijo, hija de Dios y no una víctima del mundo que veo y ahí aprendo la lección. En cada situación existen dos posibilidades de cómo accionar, ambas son diferentes y ambas te llevarán a la verdad pues sí o sí despertarás del sueño. La diferencia es que con una llegarás más rápido en plenitud y armonía y la otra tardarás más sufrirás más. ¿Cómo saber elegir? Siempre elige lo que te dé paz. Sabrás cómo irás avanzando, no porque el ego desaparezca, sino al sentir esa paz, pero sobre todo podrás darte cuenta en el momento en el que el ego sobresalga, ahí en ese instante santo es donde podrás cachar que el ego ha sobresalido y tendrás la oportunidad de perdonar, soltar y tomar otra dirección, repite después de mí, yo no sé qué va a ocurrir en mi vida, lo pongo en manos del Espíritu Santo, porque yo no sé nada. Recuerda que el sistema del pensamiento del ego es muy sutil y utiliza los deseos, las fantasías y los sueños como frases de tengo el deseo de hacer esto, tengo el deseo de hacer aquello para que así creas que al hacerlo hallarás lo que aparentemente buscas. Los deseos te distraen de la verdad. Estás soñando una experiencia en la que crees estar, cuando en verdad es una proyección de tu sistema de pensamiento. Experimentas creer, tener, querer, pareja, casa, dinero, coches, viajes, pensando que eso te llevará a la felicidad, lo que te hará sentir mejor, y ahí es donde te distraes, mientras en el juego del personaje esto ocurre cuando no eres consciente de que la felicidad ya está en ti ya que eres felicidad que no necesitas tener nada porque ya eres abundancia y prosperidad que la creencia de querer algo es una ilusión y esto es lo que te aleja de lo que en verdad eres. Y sigues en el sueño guiado por el sistema del pensamiento del ego. Hoy, libérate. Decide desde el perdón, desde la paz, desde el amor. No busques no trates que la vida se acomode a tu deseo, sino que la vida pase a través de ti, disfrutando de la experiencia. Toma mi mano y déjate guiar. Despierta del sueño de la ilusión. Todo está bien, todo está bien, todo pasará.